Estamos grabando la sesión. Adelante, Lucía, por favor. Adelante, Ine. Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana en la Ciudad de México y empezamos nuestro webinar sobre debates actuales sobre la justicia en, en México. Soy Inazón, soy uh, la coordinadora de programas de proyectos de penales en América Latina, de Open Society Justice Initiative, uh, y le doy bienvenida en el nombre de Justice Initiative uh, a, este, a este debate. Uh, quiero también ¿no? darle la gracia a nuestros uh, socios de la Fundación para la Justicia y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Uh, y uh, en particular quería darle la bienvenida a nuestros, um, a nuestros uh, uh, invitados de, de hoy, uh, a Jacobo Dayan, un brillante analista cuyo pesimismo uh, discursivo es solo igualado uh, por su persistencia en mantener la lucha. Uh, a la excelencia técnica de Susana Camacho, uh, quien ha estado uh, en, en todas las luchas para la, el debido proceso y para una justicia más eficiente en el, los últimos 15 años. Uh, a la sabiduría de, de Miguel Urbina, que ya tiene una frase uh, que se hizo célebre. En, en la sociedad civil mexicana, las condiciones ideales no existen, ellas se deben crear, que, que a muchos de nosotros, muchos de nosotros nos han dado optimismo en, en estos tiempos. Uh, y, y a Lisa Sánchez y a Graciela Ro, a Rodríguez, uh, dos guerreras de derechos humanos con enormes tareas, no en materia de seguridad y de la defensa uh, de derechos humanos. Uh, entonces, uh, uh, sin más, yo solo quería decir que estamos uh, en, en un momento extraordinario para este debate. Por un lado, en un momento en el cual en México se está confirmando la existencia de, del pacto de impunidad que conocíamos todos, Uh, y por otro lado, en un momento uh, del mundo, en cual uh, por la primera vez uh, después de 2001, 52% de la población global vive en países autoritarios. Son 92 países en este momento uh, en el mundo, que soporta regímenes autoritarios y la lucha por derechos humanos y por la justicia es más importante que nunca. Con esto, muchas gracias y, y le doy la palabra a, a Graciela Rodríguez. Muchas gracias, Sina. Eh, buenos días tengan todas y todos ustedes. Eh, yo también me sumo a darles la más cordial bienvenida a este foro sobre debates actuales sobre justicia en México, que desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos nos da un enorme gusto con convocar con Open Society Justice Initiative y con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias, Ina, y muchas gracias, Ana Lorena, por este esfuerzo. Porque pues, es, se trata de un foro que, eh, que resulta más que necesario en el contexto actual eh, que México está enfrentando eh, y que se define básicamente por unos índices de violencia e impunidad sin precedentes, en, en el marco de una clara política de militarización de la seguridad pública y no solamente de la seguridad pública, sino de cada vez más sectores estratégicos del país. Y eso sin duda eh, nos lleva a debatir y a encontrar alternativas eh, de justicia que pues, garanticen la verdad, justicia, reparación a las miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos que escalan ya hoy a crímenes de lesa humanidad. Y sobre todo esto estaremos dialogando en estos días, eh, con, en este par de días, con, con grandes especialistas, eh, a quienes agradezco y también les doy la más cordial bienvenida y agradezco que hayan aceptado eh, pues, eh, discutir y, y debatir en este, en este foro sobre el contexto actual mexicano. Así es que sean todas y todos... Eh, bienvenidos y eh, con esto le paso la palabra a, sin más a, a, Loren, a, Nanola, a Ana Lorena. Muchas gracias. Muchísimas gracias Graciela. Y bueno, pues también agradecer a Justice Initiative y a la Comisión esta iniciativa y darle la bienvenida. Yo soy Ana Lorena Delgadillo. Yo dirijo la Fundación para la Justicia eh, y el Estado Democrático de Derecho. Y efectivamente, pues como dice Ina eh, y Graciela, no hay mejor momento para empezar a discutir, o para seguir discutiendo más bien, porque no estamos empezando, eh, la justicia transicional en nuestro país. En un momento en el que efectivamente eh, vemos en la región eh, autoritarismo y populismo, que me parece que esto es lo que ha caracterizado a muchos de los gobiernos en la región, como también lo decía Graciela, una creciente militarización, eh, muchos y muchas de nosotros estamos impactados por las recientes imágenes de esta semana, ¿no? de cómo los países han decidido utilizar su fuerza más letal en contra de la población más vulnerable, que son las personas migrantes que vienen huyendo por cuestiones de, de, de extrema pobreza, ahora con todo el tema de la emergencia climática, que vienen huyendo también de la violencia, y que lo que encuentran en nuestros países, que recordemos que también somos migrantes en Guatemala y en México, es la utilización del ejército, ¿no? Entonces, eh, es un momento para debatir esto en un contexto también de mucha impunidad eh, en el país, en un contexto en el que el gobierno federal ha dado un claro mensaje de no investigar a los militares que han sido históricamente impunes en nuestro país, el mensaje que manda el gobierno federal, el mensaje que manda la Fiscalía General de la República es un mensaje muy fuerte y también en un momento en el que de alguna manera desde sociedad civil hemos pensado, caray, o sea, pareciera que lo hemos hecho todo, ¿no? Lo hemos escrito ya incluso en algunos artículos, pareciera que lo hemos hecho todo, pareciera que eh, eh, de repente es difícil saber para dónde seguir cuando uno se ha involucrado de una manera muy consistente tratando de construir o de, o, de, o de que se reconstruyan instituciones, como por ejemplo el tema de la fiscalía. Desde los colectivos, ¿cuánto le hemos apostado a construir una, primero una ley orgánica que tuviera las bases, incluso bases que dan pie a iniciar con una justicia transicional, por ejemplo, con la figura de las comisiones especiales, que son comisiones de expertos y de expertas que vienen a inyectar a la Fiscalía en capacidades para investigaciones de gran corrupción o de graves violaciones a derechos humanos, figuras que no han querido ser utilizadas por la Fiscalía y en un momento en que lo que, en lo que se quiere es dar pasos atrás. Entonces, efectivamente, hemos hecho todo, pero hay que seguir, hay que seguir buscando otras alternativas para seguir construyendo. Y no hay que perder de vista eh, lo que dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El estatuto dice que la competencia entra de alguna manera cuando los países no quieren o no pueden investigar. Creo que a estas alturas, eh, después de todo lo que se ha hecho, después incluso de todos los estudios que han sido empujados brillantemente por INA desde Justice Initiative, estos estudios de atrocidades innegables y algunos otros que demuestran que, que no hay camino para la justicia en México, es momento de empezar a, a, a construir seriamente el camino para la justicia transicional. Y yo quisiera terminar dejando dos mensajes muy breves. Me parece que desde la sociedad civil, desde las víctimas, eh, desde las organizaciones, no podemos esperar a que el gobierno haga esto. Es decir, eh, ya lo intentamos. Aquí estará Jacobo, estará Ina y estarán otras compañeras explicando cuál ha sido el camino para llevarle al gobierno las propuestas, esperando que el nuevo gobierno acepte construir esta justicia y el gobierno no ha querido. Entonces, nuestras esperanzas creo que en este momento no deben de estar puestas en el gobierno. ¿no? La justicia transicional debe comenzarse a construir por nosotras y por nosotros y creo que este espacio nos puede dejar las bases para entender cómo lo podemos hacer. Ya en otros foros hemos escuchado experiencias de Guatemala, bueno, aquí estará también Miguel Urbina, de Perú y de otros países donde ha habido caminos de justicia transicional. Y todas las historias de justicia transicional, prácticamente todas, empiezan desde el mismo lugar. Empiezan desde las víctimas organizadas y empiezan desde la sociedad civil organizada. Entonces, habiendo tenido ya estos ejemplos y estas conversaciones en otros países y en otros contextos, yo quisiera dejar esta iniciativa, que este espacio nos apoye a empezar a sentar las bases de cómo nosotras y nosotros, desde nuestro trabajo cotidiano, podemos empezar a construirla, podemos empezar a documentar y podemos empezar a organizarnos al menos de manera sencilla de manera, eh, eh, digamos, con los primeros pasos para nosotros empezar a construir la justicia que necesitamos. Abrazo, celebro la celebración de este seminario que seguramente nos va a dejar muchísimos aprendizajes en un momento en el que necesitamos saber lo peligroso que es tener, empezar a tener a los militares metidos hasta la cocina de nuestra casa. Entonces, eh, que esta sea una muy buena discusión, que este sea un foro que nos permita eh, concientizarnos de cuál es el estado que tiene nuestro país y la región y que todos y todas empecemos a construir la justicia que queremos y que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sina, Graciela, Ana Lorena. Eh, pues bueno... Vamos a, a empezar ahora sí con nuestros invitados, invitados. Buenos días y gracias a todas y todos por acompañarnos en este webinar, en este primer día de webinar Debates Actuales sobre la Justicia en México. Es para mí un honor estar con todas y todos ustedes, que son unas distinguidas y distinguidos invita invitados. Este webinar que convocamos desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Open Society Justice Initiative, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tiene por objeto reabrir el debate de la justicia en México y responder en la voz de los expertos y expertas que nos acompañan si es el contexto actual favorable para realizar la agenda de justicia transicional. Los últimos dos años han traído muchos cambios políticos y sociales en México, Estados Unidos y en el mundo entero. La reciente victoria de Joseph Biden en Estados Unidos viene con muchas interrogantes sobre el futuro y la naturaleza de las relaciones entre México y Estados Unidos, la política migratoria, la lucha anticorrupción y la colaboración regional en la lucha contra el crimen organizado. A este interrogante ahora tenemos que sumar la liberación del exsecretario de la Defensa tras la falta de supuestos resultados en la investigación de la DEA ¿No? Y también tenemos que sumar la falta de resultados en otras investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre casos de corrupción, que revelan la impunidad constante e imperante en el país. A pesar de este contexto, a diferencia del periodo preelectoral, los intereses de las víctimas de la violencia de graves violaciones a derechos humanos y de las familias de personas desaparecidas han perdido el protagonismo que tenían de parte del Gobierno de México, las promesas de construir una justicia transicional que veíamos en las campañas y luego cuando Andrés Manuel era ya presidente electo, quedaron en el olvido, al parecer, y este contexto abre la necesidad de retomar esta agenda de verdad, justicia y reparación y redoblar los esfuerzos para la rendición de cuentas, particularmente cuando estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos. Dicho esto, Quiero dar la palabra a nuestro primer ponente, Jacobo Dayan. Voy a dar una presentación un poquito más formal que la que hizo Ina. Una breve presentación de cada uno de ustedes. Jacobo es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Se desarrolla como docente, investigador, conferencista, columnista y consultor independiente tanto en México como en el extranjero. Y actualmente tenemos el honor de que sea el presidente del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Jacobo, te voy a dar la palabra por 10 minutos. Eh, te voy a escribir en el chat si te pasas esos 10 minutos y te planteo la pregunta general para que nos vayas introduciendo al debate del día de hoy. Hay voces que afirman que el momento del debate sobre la justicia transicional en México ya pasó. Y que la ventana política de oportunidad del 2018 ya se cerró. Esta tesis es cobarde, pragmática y relevante. Y la pregunta específica que te quiero hacer es: ¿el contexto actual es favorable para la agenda de justicia transicional? Adelante. Sí, gracias y buenos días a todas, todos. Eh, pues creo que la, mi, la presentación de INA era más precisa en mi caso. Eh, pues tratar, trataré de hacer un, un recuento de cómo llegamos a donde estamos ahora y un análisis sobre las preguntas que me hace Lucy. Eh, evidentemente los mecanismos de justicia transicional se venían discutiendo en México desde hace muchos años en distintas organizaciones. Algunas venían trabajando temas de justicia, algunas de temas de verdad, otras especializadas en temas de reparación. Eh, algunas trabajando muy de cerca documentando situaciones que se enviaban a la, o se siguen enviando a la corte penal internacional pero yo podría decir que más o menos hace como cinco años 2016 probablemente es que empezó un esfuerzo ya conjunto articulado de colectivos de víctimas eh, organizaciones de derechos humanos academia por analizar y discutir los posibles modelos de implementación de, un, de, de mecanismos de justicia transicional en México. Es importante recalcar para ese momento ya teníamos algunos mecanismos implementados en México. La decisión de implementar esos mecanismos extraordinarios ha empezado un poco a traspié, un poco eh, a contrapelo primero con una comisión de víctimas, con una ley de víctimas que jamás ha arrancado que cada vez está peor, y con comisiones de búsqueda eh, también en formatos federales que no funcionan. Entonces, eh, cuando empieza esta discusión ya teníamos un híbrido, primero con la Comisión de Víctimas y ya un año después con las comisiones de búsqueda, tratando de implementar un modelo de justicia transicional. Y empezamos a trabajarlo hace cinco años y quien abre la puerta, de hecho, a la discusión de justicia transicional de manera integral es Andrés Manuel López Obrador como candidato. Andrés Manuel como candidato, me parece que, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, eh, en campaña dijo que había que empezar a discutir y a implementar modelos, eh, amnistías y, otro, y otra serie de mecanismos. Y eso detonó que gente cercana a él, en campaña, empezara a escribir sobre justicia transicional. Es decir, fue la misma campaña de Andrés Manuel, particularmente Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, y eh, Loreta, eh, ¿cómo se ha Ortiz, creo, Loreta, sí, Ortiz, fueron quienes empezaron a dotar de contenido en columnas de opinión del modelo de justicia transicional que tenía pensado este gobierno. El, el, eh, a partir de ahí es que se empiezan a articular otra serie de esfuerzos para canalizar o orientar o darle sentido a esta discusión que se empezaba a dar en el debate público y eh, se, se dan dos grandes ejercicios, diría yo. Uno hecho por el CIDE y la CNDH, una propuesta de justicia transicional en México que quedó publicada a finales de 2018 y otra una serie de mesas de diálogo que fueron hechas a solicitud, digo, y esto se ha platicado varias veces, pero vale la pena recalcarlo, se, se hicieron a solicitud de la, de la actual Secretaría de Gobernación, hay que acordarnos que para Andrés Manuel López Obrador, la agenda de justicia transicional estaba asignada a Alfonso Durazo y Loreta Ortiz, es decir, en su mente, los policías eran los encargados de la implementación de un modelo de justicia transicional, y a petición, de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas a Sociedad Civil de que presionara es que se llevó a cabo un evento masivo en eh, Tlatelolco en septiembre del 2018 para recanalizar la agenda a la actual Secretaría de Gobernación y la elaboración de una serie de mesas de, de trabajo para eh, afinar entre academia, organizaciones, víctimas, expertas, expertos nacionales e internacionales y el gobierno en transición, la Agenda de Justicia Transicional, que acabó también en una propuesta concreta que el gobierno asumió la responsabilidad de empezar a implementar en los primeros días de gobierno, es decir, en diciembre de 2018. A partir de ahí, lo que hemos visto es una creciente militarización de la vida pública, la creación de la Guardia Nacional o el anuncio de la Guardia Nacional todavía en transición que, Incluso descolocó a la propia Secretaría de Gobernación. Alejandro Encinas no creía que eso fuera, a, como dicen los políticos, a transitar en, los, en el Congreso, pues ahí acabó dándose de topes en la pared. Y lo que hemos visto desde entonces es un proceso en el sentido opuesto. La militarización de la vida pública, eh, la militarización de la seguridad, la creación de una, de, la, de una comisión de investigación llamada Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, que con eso pretenden... Eh, decir que hay una preocupación por el tema de víctimas, pero hasta ahí queda, con resultados todavía hasta hoy muy pequeños, un proceso de hiperconcentración de poder, pronto también vimos la militarización de las fronteras y todas las reformas en materia de justicia que se han dado en los últimos años, en los últimos dos años, prisión preventiva, eh, en los intentos por eh, cambiar la ley orgánica de la fiscalía, la militarización, repito hasta llegar al grado del ridículo de que el presidente quiere poner o quería poner a consulta la justicia. Que si en México debería o no haber justicia, era, fue en la última eh, ocurrencia del presidente en temas de justicia. Y después vimos también la eliminación de fideicomisos que afectaron la educación, ciencia, cultura, arte, y particularmente a la defensa y protección de periodistas y defensores, y el fondo de víctimas desapareció. es decir lo que hemos visto es el debilitamiento de estos mecanismos que ya existían y en temas de seguridad, nada que apunte a eh, procesos de recuperación de una vida democrática normal con policía civil. Eh, la, y la Las comisiones de víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda se han visto debilitadas, incluso la Comisión de Víctimas no tiene ni siquiera titular desde hace ya ocho o nueve meses, no tiene presupuesto asignado, tiene un presupuesto recortado, cada vez con menos capacidades, es decir, no pinta como que el gobierno tuviera voluntad por continuar esto. De inmediato, eh, la Secretaría de Gobernación detuvo el diálogo que se había abierto inicialmente de manera muy amplia y hoy lo mantiene con algunas organizaciones muy puntuales y con algunos colectivos que continúan eh, intentando construir algo con el actual gobierno. Después de eso es que se decide hacer también una larga caminata para retomar eh, la agenda de, de la ciudad de Cuernavaca a México ya hace un año. Exactamente en estas fechas, hace un año, se hizo una caminata del de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad convocando y varios colectivos y organizaciones sumándose para volver a subir el tema de la justicia transicional y presentar al Ejecutivo la propuesta. La respuesta de Andrés Manuel fue que él no se iba... Él no iba a poner en riesgo la investidura presidencial, por lo cual no se reuniría con las víctimas, que le daba flojera, también lo dijo, y que regresaba la agenda a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública. Se entregó de nuevo la propuesta en Palacio Nacional, donde estaba el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, y como testigos, ahí a un lado, en un rincón, la secretaria de Gobernación. Se entregaron de nuevo las propuestas, dijeron que iban a ver qué se podía hacer, pero que en corto nos decían, mientras no se resuelva Ayotzinapa, no hay manera de convencer a Andrés Manuel de implementar mecanismos de justicia transicional. Y Alfonso Durazo dijo que tenían muchas cosas que hacer y que no podía implementarse todo junto. Es decir, de parte del gobierno no hay camino posible para implementar esto. Hoy ya no se reúne con las víctimas ni con sociedad civil Andrés Manuel y está roto ese diálogo prácticamente con la Secretaría de Gobernación. El resto de las fuerzas políticas tampoco. También tienen, se les dio la propuesta, todo, todas las fuerzas políticas hablan de justicia transicional, pero cada fuerza, cada quien entiende por justicia transicional cualquier otra cosa. Y empieza a haber voces diciendo que con un debate ya muy viejo, muy acabado, o sea, muy... Yo diría yo ya enquilosado de que no puede haber justicia transicional si no hay transición, es decir, con una visión como ochentera de la justicia transicional, o que no puede haber justicia transicional si no se garantiza que esos procesos lleven a la desmilitarización, a la paz y a la desmovilización de grupos armados. Entonces, lo que hace falta es, creo yo, como bien decía Ana Lorena, eh, mucho más esfuerzo sociedad civil y documentar fenómenos. Eso, en eso hemos quedado muy cortos desde, desde sociedad civil. Tenemos muchos informes que miden cosas, que medimos impunidad, que medimos impactos de política pública, que medimos desplazamientos, que medimos torturas, que medimos todo esto, pero no tenemos un cúmulo importante de ejercicios que documenten fenómenos con narrativa y documenten desde los hechos, es decir, ejercicios de verdad que documenten fenómenos. Ahí creo que nos ha faltado y seguir empujando de menos dos mecanismos. Si el gobierno no quiere eh, implementar algo más profundo, de menos eh, hacer más sólidas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda, que hoy están completamente abandonadas, política y presupuestalmente vemos el enfrentamiento entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía, entonces, en resumen, yo diría, no hay manera de implementar un proceso, procesos serios de justicia transicional con el actual gobierno. Habría que discutir con estados, eso también ha faltado, es decir, la implementación local de algunos de estos mecanismos y desde sociedad civil seguir documentando fenómenos que tenemos de muy, diría yo, en cantidades muy pequeñas. Comparado con otros países de la región donde se han documentado fenómenos de manera masiva, en México tenemos mucho, mucho, muy poco trabajo hecho. Ahí depende pues, un poco de las financiadoras, la academia y las organizaciones eh, de sociedad civil, así como eh, de los colectivos de víctimas. Y por último, nada más, una ventana que se abre es la consulta eh, popular que habrá este año con la pregunta reformulada por la Suprema Corte, que podría abrir la puerta, aunque el gobierno no lo va a hacer, pero podría abrir la puerta a una discusión seria sobre una comisión de la verdad. Hasta ahí. Muchas gracias, Jacobo. Eh, no nos han hecho preguntas por la plataforma, pero yo sí te tengo algunas eh, una, que, que una, una pregunta que quisiera hacerte es sobre el panola, panorama electoral actual. O sea, estamos próximos a, a tener elecciones en el país. Eh, eh, es diferente el panorama actual que el de hace tres años. Este, pareciera que bajamos las expectativas como sociedad. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y acabas de decir, no hay manera con el Ejecutivo Federal. Eh, ¿Se cierra desde tu punto de vista? Se cierra, ya no es una puerta de entrada para el debate de la justicia transicional, el Ejecutivo Federal, eh, qué actores, Sí, ya nos dijiste la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hay que fortalecerla, la Comisión Nacional de Búsqueda, hay que fortalecerla, pero ¿eso significa que podemos apostar a estas dos instancias? No, yo diría que hay manera de presionar al Ejecutivo Federal sin que él se dé cuenta. Es decir, un poco como le pasó al principio. Él puso a debate esto sin darse cuenta. Eh, habría que ver cómo resultan las elecciones de, de medio término, de, de mediados de este año. Pero todas las fuerzas políticas tienen en su plataforma temas de justicia transicional. ¿Hablan de justicia transicional? Creo yo, o bueno, no creo comprobado por reuniones que hemos tenido con ellos, que no entienden bien a bien qué es eso, creen que es una, algo mágico que se compra en la botica y, y resuelve problemas, pero si se logra eh, presionar a la oposición para que presente iniciativas concretas en materia de justicia transicional, yo veo complicado que el gobierno actual pueda recular ante eso, es decir, recular ante sus propias palabras. Sería la única la única manera que yo veo, que vería es convencer a la oposición que en bloque presenten eh, propuestas y que la consulta que se hará en agosto de este año, que seguramente el resultado será así, desde Sociedad Civil se le dé el contenido de que lo que se está, discutir, lo que se está poniendo a consulta es, una, es la creación de una gran comisión de la verdad nacional. Porque la mente del presidente sigue siendo que si se va a llevar a, a, a juicio a tres o cuatro expresidentes y solamente por temas de corrupción, no por temas de la violencia en el país. Digo, sobra decir que en México nadie es investigado por los crímenes. Las personas que están siendo procesadas, desde Javier Duarte a Cienfuegos o los que están juzgados en Estados Unidos están por temas vinculados a lavado de dinero o relacionados con, con, con eh, delitos de drogas. Nadie está preso por asesinatos o desapariciones. Entonces, eso es, es lo que está en la mente de Andrés Manuel. Pues Habría que dotarla de sentido desde la lógica de una gran comisión de la verdad y que presionen las fuerzas políticas esperando que tengan una representación mayor en el Congreso. Si Morena sigue teniendo el nivel de representación que tiene hoy en Cámara de Diputados, yo veo prácticamente imposible empujar una, una discusión que aparte es una discusión que llevará tiempo y se nos vendrá encima la elección presidencial en tres años. Muchas gracias, Jacobo. Y otra de las preguntas que hacen es Carla Monroy. ¿De qué manera se puede involucrar a la comunidad internacional para presionar en la consecución de justicia? Pues mucho, eso es parte de la agenda que ha habido de, de muchas organizaciones. No sé si el entorno global hoy favorezca a esto, me parece que no. Es decir, la, los países están cada vez en más broncas. Ina nos decía la cifra esta, ¿no? De 90 países con regímenes autoritarios. Eh, la pandemia encima, yo no, yo no veo muy preocupado al gobierno de Alemania o de Estados Unidos en, en, en, a corto o mediano plazo ante el desastre que se está viviendo en materia sanitaria y económica, como para que hubiera presión internacional, pero sí, sin duda, es una que se tendría que seguir explorando. Muchas gracias Jacobo y muchas gracias por desmañanarte con nosotros y por darnos esta introducción fabulosa para los temas que siguen. Nuestros siguientes ponentes son Susana Camacho. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho con estudios de posgrado en la Universidad de Sevilla, España y en la Universidad de Pisa, Italia. Es impulsora de reformas al sistema de justicia penal acusatorio en México desde 2004 y ha coordinado diversos proyectos de justicia y seguridad pública desde gobierno federal, cooperación internacional y sociedad civil. Actualmente se desempeña como consultora. Y nuestro próximo ponente es Miguel Ángel Urbina Martínez, que es asesora en procesos de reforma del sistema de justicia y litigio de casos de graves violaciones a los derechos humanos en diversos países de América Latina, entre los que se encuentran Panamá, Bolivia, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana, Haití, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Susana, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Les voy a dar diez minutos a cada quien. Igual les pido que estén atentos al chat. Les voy a avisar cuando les queden dos minutos. Y eh, bueno, vamos a conversar sobre los ataques a la reforma procesal penal, a la independencia judicial y sus significados para los debates de mecanismos híbridos y justicia transicional. En el contexto de la pregunta inicial sobre la vigencia del debate de la justicia transicional en México. Adelante, Susi. Bueno, muchas gracias eh, por la invitación a la comisión y a todos los organizadores de este evento Open Society. Eh, y pues a, al público que nos escucha. Yo quisiera partir de un poquito los antecedentes de justo la... Eh, la implementación del sistema acusatorio con esta escalada de violencia, escalada de militarización, estas otras opciones que se han dado para eh, pues ir eliminando o ir viendo de qué manera la impunidad eh, se va cerrando en México porque creo también es muy eh, importante valorar los logros que se han tenido eh, en, esa, en esa vía que corre en paralelo. ¿no? Eh, igual en 2004, cuando pues, eh, empezó esta eh, escalada de violencia, en particular en ese momento empezó a tener un, repunt un repunte muy importante todo el tema de secuestro. Se hicieron estas... Eh, primeras marchas eh, por, eh, por la paz, ¿no? eh, eh, que por cierto, eh, el, el presidente era Fox, pero el, el, el, el, el jefe de, de gobierno de la Ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Eh, Empezamos a notar que, pues con el tiempo y luego desgraciadamente con, eh, durante el sexenio de, de Felipe Calderón, esta violencia se empieza a recrudecer, eh, pero eh, al mismo tiempo todo el sistema de justicia empieza a hacer crisis y se plantea la necesidad de implementar esta gran reforma procesal penal que, por cierto, en Latinoamérica ya tenía varios años de experiencia, ¿no? Entonces, México empieza también a transitar en ese sentido de renovar eh, sus procesos penales para pasar a juicios que en teoría tendrían que ser más transparentes, basados en pruebas legalmente obtenidas y no derivados de tortura, por ejemplo, como era o como sigue siendo eh, en algunos casos... Eh, el fundamento principal de muchas investigaciones eh, y pues eh, se echó a andar esta reforma y creo que una, una característica muy importante de todo este proceso es que se dejó de lado justo todo el tema de la investigación, ¿no? Se hicieron grandes reformas al proceso, se cambiaron ciertas estructuras de instituciones, principalmente de poderes judiciales, en menor medida de las fiscalías y de las defensorías públicas, ¿no? Ahora, este proceso también cabe señalar, que tuvo un componente fuertísimo de apoyo desde sociedad civil, ¿no? Eh, como decía Jacobo, pues, eh, y Ana Lorena, no nos podemos esperar a que el gobierno tenga la iniciativa, porque entonces no sucederá gran cosa, y muestra de ello también es eh, la reforma al sistema acusatorio en México, ¿no? Entonces, eh, se hacen estas, estas reformas, eh, en un clima de muchísima violencia eh, y, y pues lo que empezamos a ver sobre todo en algunos estados es que se empezaron a rendir algunos frutos, ¿no? frutos que eh, se traducen, por ejemplo, en que pues eh, las audiencias en las audiencias están presentes los jueces, están presentes las partes, pero el problema que tenemos es que muy poquitos casos llegan a esa instancia, ¿no? Tenemos un gran eh, cuello de botella en las fiscalías que no saben procesar el gran número de casos que les llegan y cuando tienen casos complejos como es el tema de la desaparición ligada a otros fenómenos criminales simplemente pues se deshacen del, del tema, ¿no? separan las investigaciones y si de alguna manera se logra algo, es eh, o se lograba algo, era a través de la atracción que podía ejercer la, la PGR, hoy Fiscalía General de la República, para continuar con las investigaciones. La realidad de esto es que tampoco se ha avanzado eh, mucho, que digamos, ¿no? Eh, en México, desgraciadamente, en lo que tiene que ver con el sistema acusatorio, no, he, no hemos tenido a la fecha el gran caso que todo México conozcamos en esta nueva dinámica. ¿no? Eh, todos los casos, eh, por pequeños que sean, hasta los más grandes, eh, los ollas, cienfuegos, eh, el caso de los 43, cualquiera que ustedes piensen, tiene ciertos avances marginales eh, pero que se conoce por lo que las autoridades filtran a los medios de comunicación. ¿no? Aquí no hemos visto qué es lo que está pasando en los juicios, no ha habido, como repito, el gran caso eh, donde se lleve a toda una red criminal eh, a, a, a juicio. Eh, y, y en ese sentido creo que... Eh, pues todos los ataques que se han tenido justamente al sistema acusatorio, empezando por eh, pues el propio fiscal general de la República, que pues sabemos que, que no es santo de su devoción eh, este tema de, de andar yendo a audiencias públicas y transparentes y presentar pruebas, etcétera, etcétera, eh, pues eh, se ha quedado pues eh, eh, hemos tenido que entrar desde sociedad civil y desde muchas otras instituciones académicas y de repente con ciertos operadores de los estados a la defensa de, del sistema, ¿no? eh, Lo mismo nos está pasando actualmente con eh, las reformas que se proponen a la Fiscalía General de la República que gracias al apoyo de sociedad civil se logró la actual ley, eh, que no ha, sido, no ha querido ser implementada por el fiscal, y, eh, y pues otra vez, ¿no? Sociedad civil tratando de defender los, los avances que se, que se dan eh, desde el ámbito legislativo, eh, pero creo que también lo que nos está haciendo falta es en exigir la implementación de esos avances legales, ¿no? Eh, porque ahorita lo que vemos pues es el uso discrecional de ciertas facultades que da el acusatorio, pero para la conveniencia de, eh, de las autoridades, ¿no? En realidad no les, no les gustan, por ejemplo, los, los juicios orales pero si de repente el criterio de oportunidad puede ser aprovechado para beneficiar a alguien que políticamente no es conveniente perseguir, en entonces en esos casos sí se utiliza. ¿no? Eh, digo, este es el, el marco de, de las reformas al, al sistema acusatorio y como decía eh, Ina y, y, y Jacobo, pues hay que generar las condiciones. ¿no? Eh, creo que a pesar de la, de la, eh, del ambiente muy adverso, poco a poco se han ido logrando pequeños pasos y esto, eh, estos ejemplos son los que nos deben de animar desde sociedad civil a construir las condiciones que realmente eh, sea, eh, pues den pie a eh, el establecimiento de un mecanismo internacional que por cierto no nos vendría nada mal porque a pesar de que tenemos las reglas para un sistema acusatorio, pues es notorio que no las sabemos usar y un mecanismo de esta naturaleza podría eh, traernos la experiencia de otros países y de otros expertos para emplear las herramientas legislativas que, que ya se han logrado en México. Eh, por el momento es, es mi comentario y mil gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias, Susy. Gracias por ajustarte súper bien al tiempo. Le voy a pasar la palabra a Miguel Urbina para después pasar a una sesión de preguntas. Adelante, Miguel. No te estamos escuchando. Este, tal vez hay, hay un tema con el volumen de tu micrófono. A ver, creo que ahí ya. Yes. Listo. Okay. Hola. Muy, muy buen día, un gusto saludarles a, a la distancia. Feliz año. Eh, y, y yo quisiera partir un poco de, la, de, de, la, de las preguntas en torno a, a los ataques y si estas son cobardes, pragmáticas o irrelevantes. Eh, a, a mí me parece que depende de, de, de dónde lo veamos y de, de dónde lo analicemos. Eh, me parece que para la sociedad civil, eh, este tipo de, de, de posiciones es irrelevante. ¿no? O sea, los, los cambios en realidad políticos que se han dado en la mayoría de, de países de América Latina son cambios que han sido impulsados por la sociedad civil. O sea, ningún gobierno eh, eh, en sí mismo ha, ha sido complaciente con impulsar procesos de, de justicia transicional, o sea, el, el último ejemplo, por ejemplo, eh, Colombia, eh, luego de un, de, un eh, de, de tener uno de los conflictos armados más largos de, de la historia, eh, pues implementa un proceso de justicia transicional. Eh, que ahí va, digamos, o sea, eh, eh, muchos lo critican, hay mucha discusión en torno a si va a ser efectivo o no, eh, pero me parece que, que quienes impulsan el proceso, y a mí me ha tocado opinar sobre, sobre algunos casos, eh, son las organizaciones sociales. O sea, el gobierno, el Estado, los funcionarios públicos, eh, en realidad no, no son afectos a un proceso de esta naturaleza. Eh, y creo que también hay, hay, hay que contextualizarlo, digamos, eh, y, y para esto, por ejemplo, uno de los casos más, más típicos es el caso de Guatemala. Nosotros tuvimos un proceso de conflicto armado de 36 años, eh, que culminó en 1996. Eh, antes de la firma de los acuerdos de paz, eh, logramos implementar un sistema acusatorio, que fue en 1994. Y solo para ilustrar un poco el, eh, los desafíos, ¿no? Eh, el código procesal cobra vigencia el 1 de julio de 1994 y el primer caso sobre graves violaciones a los derechos humanos se llevó en el año 2004, o sea, 10 eh, eh, años después de la vigencia de un código procesal penal, o sea, llevó tiempo, ¿no? Eh, y si vemos el primer caso de genocidio en Guatemala, eh, se... Eh, el ejército y la fuerza de seguridad implementaron una política genocida que según la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue contra cinco pueblos de origen maya y el primer caso eh, se juzgó en el año 2013. O sea, eh, estamos hablando de 17 años después de la firma de los acuerdos de paz. Eh, eh, entonces, a, a mí me parece que uno de, los grandes, de las grandes transformaciones, sin, sin que el modelo normativo sea importante, tiene que ver con, este, con un cambio en la cultura, o sea en las prácticas culturales. A mí algo que me sorprende del sistema de justicia de, de México es que las víctimas tienen que litigar por conseguir copia de los expedientes, por ejemplo. Eh, eh, entonces, eh, para las víctimas... Eh, no solo el dolor de haber sido víctimas, sino el dolor que tienen que sufrir en el proceso es sumamente impresionante. Entonces me parece que hay acá una, una tensión entre los cambios normativos y los cambios culturales. O sea, me parece que una gran apuesta, y que esto es importante de, de la sociedad civil, es ir tensando el sistema. O sea, eh, condicio, como decía Ina, condiciones ideales no han existido en ningún país lo vemos con Honduras que también implementó un mecanismo eh, interesante eh, basado básicamente en la corrupción y que lo, lo desmontaron o sea eh, a, al sector político eh, y diría a un gran sector al sector económico pues no le interesa mantener o crear un mecanismo de justicia transicional porque nuestros sistemas políticos nuestros sistemas judiciales se basan fundamentalmente en la impunidad, en la impunidad de corrupción, en la impunidad en los crímenes eh, cometidos por, por estructuras criminales. En consecuencia, eh, el desafío central me parece que, o lo que no hay que perder de vista es que estos procesos son procesos eh, que son impulsados por organizaciones de la sociedad civil. Y, y nos guste o no, eh, digamos, la, la experiencia incluso de, de, de Colombia, que se vio forzada a, a firmar los acuerdos de paz, la experiencia de Guatemala, que se vio forzada a firmar los acuerdos de paz, la experiencia de eh, Honduras, pues nos muestran que hay un gran rol que le corresponde a las organizaciones sociales, que le corresponde a las víctimas. Eh, eh, y yo recuerdo que en algún momento me tocó compartir con, con organizaciones de víctimas hace muchos años de México, en el tema de búsqueda y conversábamos sobre lo mismo. en Los procesos de desaparición forzada en Guatemala fueron las organizaciones sociales las que comenzaron con el proceso de búsqueda. Además, acá no tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda eh, en Guatemala, siguen siendo las organizaciones sociales las que han documentado los casos, las que han pensado el sistema de justicia. Y algo que me parece importante eh, eh, dentro de las dentro de todo lo que dijo Susi, es que eh, los ataques a, a los modelos normativos eh, normalmente vienen de los agentes estatales eh, y son ellos los encargados de aplicarlos. ¿no? En consecuencia, hay, hay, una, hay una contradicción porque el modelo normativo debería en realidad ser una, una herramienta de control social sobre la función que ejerce los, los funcionarios públicos. Eh, yo creo que también hay que tener en cuenta que los procesos sociales o los procesos de transformación no son lineales, hay avances y hay retrocesos. Eh, eh, por ejemplo, Guatemala, luego de, del cierre de la CICIC forzado por, por el poder político, se ha venido un desmontaje de todas las estructuras que lograron construirse durante el sistema durante el tiempo en que estuvo la CICIGA en Guatemala, y esto, pues bueno, tiene un repliegue. Eh, lo que a mí me ha tocado conversar con algunos, algunas organizaciones, algunas lideresas y líderes sociales de Guatemala, es que eh, Guatemala nunca ha tenido condiciones óptimas para vivir en democracia, para vivir en, en, en, en un sistema en el cual el Estado de Derecho sea la regla general. Por lo tanto, a la misma sociedad civil hoy en día eh, está emprendiendo pues, acciones para tratar de rescatar esos logros que se habían obtenido durante, el modelo, durante la vigencia del modelo de la CICIC, que puede ser criticable, <coughs> perdón, lo que hizo la CICIC es, es perfectamente criticable como toda actividad humana. Ahora bien, que, eh, que han habido avances o que hubieron avances importantes. En, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la criminalidad organizada, incluso en la lucha contra la delincuencia común, porque este es otro mito que hay que romper. Nuestras sociedades en, en América Latina cada vez menos tienen casos en donde hay un delincuente solitario. O sea, los, la criminalidad en, en el mundo, la criminalidad en, en América Latina es una criminalidad en la cual... Eh, eh, se retroalimenta de la criminalidad organizada, o sea, y esto hay que tenerlo en cuenta, pero el desafío central, me parece a mí, uno, es que son las organizaciones sociales, son las organizaciones de víctimas las que tienen que impulsar estos procesos, y que en, en realidad eh, el tiempo, eh, no importa el tiempo, o sea, eh, creo que las condiciones hay que generarlas, y que lo más importante es también ir provocando estos cambios culturales en el ejercicio de la función pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Me gustaría volver a dar la palabra a Jacobo y luego a ti, Susi, y a Miguel por un tiempo. Eh, ahí aquí en el chat. Eh, tres preguntas. Una que es referente a la postura sobre la justicia transicional y la definición sobre esta justicia transicional. La otra que es, eh, bueno, no, no viene el nombre de quien pregunta eso, pero bueno, la otra es de Nora Abusio, reportera de MBS Noticias, que es una pregunta para Jacobo, pero yo la haría también a ustedes dos. ¿Cuál es entonces el futuro de la justicia en el país después de que se ha debilitado desde el Ejecutivo a la Suprema Corte, a la Fiscalía General de la República y hasta abogados, activistas y medios de comunicación en materia de credibilidad, resultados e impunidad? Allí yo agregaría este, para ti, Miguel y Susana, a partir de la experiencia que tienen en varios contextos y países, ¿cuál debería de ser la vía de acción? O sea, ya es obvio que no podemos confiar en la Fiscalía General de la República. Entonces, a partir de su experiencia, ¿cuál es la vía de acción? Y Fernando Camacho de La Jornada pregunta, ¿podrían abundar sobre la forma en que creen que se puede retomar la agenda de justicia transicional en México? ¿Qué temas, con qué formas? Y si el hecho de que el gobierno se oponga cierra la puerta definitivamente a la creación de una comisión de la verdad o una comisión internacional contra la impunidad? Jacobo, adelante. Bueno, este, si estuviéramos hablando de un cambio de régimen, como habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que se tendría que estar desmontando es pues, la soberanía en este país recae en el control político de la justicia. Y eso no se ha tocado, eso sigue intacto. Estoy de acuerdo 100% con lo que dice Miguel Ángel, que lo que hay que hacer es un cambio de cultura, es decir, eh, los distintos actores sociales de este país tampoco han presionado por acabar con la impunidad y el establecimiento de un pleno Estado de Derecho o buscar un, un pleno Estado de Derecho, un, una ruta que nos lleve hacia ello. Pensar que las fiscalías, tanto la General de la República como las estatales, darán resultados en 10, en 15, en 20 años, me parece que es... Apenas creíble. La pregunta es, entonces, en el Inter, ¿qué se hace? Si es que se hacen las cosas bien, ese sería el tiempo en que una fiscalía empezaría a dar resultados. La pregunta es, ¿qué hacemos en el Inter? Bueno, pues lo que necesitamos es que haya presión social suficiente. Y por presión social me refiero eh, principalmente al, al movimiento de víctimas, que tiene, yo creo que es el único actor político actual con mayor eh, credibilidad y peso que el propio presidente, que mantiene niveles de popularidad eh, impresionantes, superiores a los, al 60%. Un, un, una presión articulada del movimiento de víctimas generaría una presión suficiente como para o, orillar al gobierno a empezar a discutir estos temas, sobre todo una comisión de la verdad y un mecanismo extraordinario de justicia, un mecanismo con, con acompañamiento internacional. Pero el resto de los actores sociales tampoco han aparecido en México. ¿no? Los empresarios, como bien decía Miguel, Tampoco están hablando de estos temas. La iglesia, como lo hizo en su momento en Guatemala, tampoco lo está haciendo en México. Los medios de comunicación tampoco están generando la presión suficiente. Es decir, lo único que estamos teniendo es mucho ruido y poca discusión. Lo que se necesita es una articulación de distintos actores sociales para presionar esta agenda. ¿La lograremos hacer o no? Pues va a depender en buena medida de... Eh, de, de la capacidad de articulación de sociedad civil que la academia haga su papel que las organizaciones el suyo los medios los empresarios las iglesias etcétera si no yo lo veo prácticamente imposible con el control del megáfono por parte del ejecutivo y la discusión todos los días alrededor de lo que dijo y dejó de decir el presidente y no poner la agenda desde la sociedad civil muchas gracias Jacobo Susi Mira, coincido completamente con Jacobo. Creo que eh, el tema de aprovechar las coyunturas, aprovechar las crisis, eh, también nos hace eh, pues, más factible eh, generar alianza con, con actores que hasta el momento no se han involucrado. ¿no? Eh, creo que la manera en que en términos generales este gobierno ha actuado en muchos otros este, ámbitos y no solo de la justicia, pues ha logrado pues, eh, que algunas voces se empiecen a levantar. ¿no? En particular eh, yo me, me quisiera referir por ejemplo a, la, a esta alianza por, por el federalismo que ahorita se compone por varios gobernadores eh, que eh, pues tratan de eh, pues, limitar las acciones del Ejecutivo Federal eh, para emprender acciones en diferentes ámbitos. ¿no? Eh, las elecciones del próximo año creo que son una coyuntura importante que se podría aprovechar ir platicando con los propios gobernadores que están formando estos grupos eh, que disienten en, en temas con el gobierno y, eh, y yo creo que eh, lo que lo, también se comentaba, ¿no? Seguir documentando casos para que cuando tengamos la posibilidad de que… Porque ya ten, tenemos dos cosas muy valiosas. Las, los colectivos de víctimas están documentando casos, tenemos las reglas procesales y la estructura legal para que éstas puedan transitar, lo que nos falta es buscar voluntad política. Entonces, creo que eh, valorando los, los alcances que se pudiera tener con estas dos cosas, que ya más o menos se está logrando y no dejarlas caer, eh, se podría empezar a trabajar seriamente en, una, en un esquema donde la justicia transicional, eh, apoyada por actores internacionales, eh, pudiera tener un futuro en México, ¿no? Gracias, Susi. Te hago otra pregunta. ¿El Poder Judicial es un actor relevante? ¿Podemos apostar al Poder Judicial en tu opinión? Mira, el Poder Judicial Federal, desde mi punto de vista, tiene como ciertas limitantes justo en la forma en la que se insertó, insertó en el nuevo proceso penal. ¿no? Eh, creo que en este sentido los poderes judiciales locales pudieran de repente empezar a tener un papel más activo y, y de verdad considero que hay buenos eh, pues jueces magistrados en los estados con los que se podría aprovechar eh, algún tipo de, de alianza y de objetivo común como como pues a nivel estatal a nivel local para ir haciendo avanzar las, las investigaciones muchas gracias Susi. miguel adelante Sí, sí, a mí me parece que, que hay que partir de, de algo que, que definía Jacobo al principio, que era eh, a qué vamos a denominar justicia transicional, digamos. En, en, en términos eh, pragmáticos, eh, pareciera que, primero, la justicia transicional surgió en su momento sobre la base de aquellos países que habían tenido conflictos armados eh, internos, ¿no? Pero el modelo se ha, se ha ido reconfigurando, y en realidad, si nosotros vemos a México hoy en día, eh, eh, México tiene, es el cuarto país de América de, del mundo que tiene más observaciones y recomendaciones en torno a impunidad. ¿ya? O sea, eh, eh, eh, solamente le, le superan Colombia, Honduras y Guatemala. Eh, luego en México, el cuarto país. Eh, con más observaciones y recomendaciones en materia de, de impunidad y, y, y algunos órganos del sistema de Naciones Unidas han eh, indicado que México tiene una impunidad estructural en tanto tengas una impunidad estructural eh, es necesaria la justicia transicional por otro lado tiene otros fenómenos que son que, que yo les diría en cualquier parte del mundo eh, serían sería un escándalo eh, como por ejemplo el tema del fenómeno de la desaparición forzada, el fenómeno de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o sumarias, el nivel de corrupción, por ejemplo, eh, hay, hay países en donde esto sería un escándalo, ¿no? o, sea, o, o por lo menos abriría la posibilidad de un caso eh, que fuera viable en el sistema de justicia. Entonces, en tanto tengamos esos niveles de violencia, pues acá también yo quisiera eh, eh, replantear un poco cómo se ven las normas procesales. Eh, normalmente cuando uno estudia derecho le dicen que eh, el sistema de justicia sirve para eh, abordar los niveles de conflictividad social. Eh, en realidad yo creo que estamos equivocados, o sea, el sistema de justicia aborda niveles de violencia, o sea, eh, yo no puedo decir que, que hay conflicto cuando se da un tema de desaparición forzada y hay violencia cuando matan a una persona no hay conflicto hay violencia, digamos, o a sea, lo que subyace la violencia creo que también desde el punto de vista académico hemos, hemos tamizado mucha terminología eh, en, el, en, en los proyectos extractivos por ejemplo, eh, en donde eh, en América Latina han matado a muchos, muchas y muchos defensores de derechos humanos o los han desaparecido, ahí no hay conflictividad social. Yo, yo, yo suelo decir que no hay conflictividad agraria, hay violencia agraria, eh, no hay conflictividad en torno a proyectos extractivos, hay, hay violencia en torno a los proyectos extractivos. O sea, eh, me parece que ahí hay que redimensionar un poco el lenguaje, porque eh, lo, los teóricos del conflicto creo que han invisibilizado mucho los problemas sociales que vive... Que vive los países de América Latina ahora y sobre todo en torno a, a proyectos extractivos también. Eh, entonces me parece que en tanto hayan altos niveles de violencia en nuestra sociedad eh, que no es procesada por el sistema, eh, entonces necesitamos un sistema de justicia transicional. O sea, me parece que ese es, es ese elemento central. Y otro aspecto que también eh, decía Jacobo que me parece importante es la articulación social. O sea, eh, eh, yo recuerdo que en algún momento eh, conversábamos con Ana Lorena sobre, sobre estos aspectos de que eh, la, la articulación, en realidad no hay articulaciones permanentes, son articulaciones de las sociedades coyunturales. Entonces hay un problema y nos articulamos para solucionar ese problema o para abordar ese problema. Entonces yo creo que, que México tiene las condiciones, por lo menos tiene los problemas, eh, eh, centrales que nos llevarían a poder construir un, un sistema de justicia transicional que se lo merece México y por el otro lado tenemos una sociedad civil, una academia que, que, que es reconocida a nivel mundial. ¿Cuál creo que es un, un elemento que hay que visualizar? Eh, yo yo le solía decir a, a alguien eh, que a mí me sorprendía cuando en mesas o en foros internacionales tenía que eh, compartir con delegaciones de otros países, la delegación mexicana, el peso de México en la comunidad internacional es muy grande. O sea, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores es sumamente fuerte en el contexto internacional, no solo en América Latina, en el contexto mundial, México tiene un peso muy importante. Eh, neutralizar eso yo creo que eso se puede hacer eh, con una buena articulación de la sociedad civil y poner en claro como cuáles son los problemas eh, que enfrenta méxico en torno a, lo, a la violencia y en torno al respeto a los derechos humanos y por otro lado yo creo que hay hay una clase política muy muy hábil o sea cuando eh, cuando estuvimos trabajando la ley de la, la, ley de la fiscalía general, eh, la verdad que eh, uno se podía sentar con, con, con, con los funcionarios públicos a discutir, teníamos desencuentros, encuentros, pero llegaba un momento en que había un, un elemento común y digamos que la ley fue pasando. Yo en algún momento pensé que la ley de la fiscalía general no iba a pasar, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué me mostró esa experiencia a mí eh, como extranjero? Que eh, la política, los políticos eh, en México son muy hábiles. O sea, si yo hubiese discutido la ley de la Fiscalía General con los componentes que tiene, que tiene la ley de, de México en Guatemala, me hubiese peleado con, con todos los funcionarios públicos, con todos los diputados y con todos los senadores. En México no, o sea... O sea Pueden estar en desacuerdo contigo, pero te dan la vuelta. O sea, hay una clase política que conoce el ejercicio del poder. Entonces, yo creo que ese elemento es importante tenerlo en cuenta. O sea, eh, México tiene una clase política que sabe cómo ejercer el poder y cómo mantener el status quo. Y por el otro lado tiene un, una secretaría de relaciones exteriores que tiene un peso político enorme en el contexto internacional. Me parece que esos dos elementos no hay que perderlo de vista de cara a una articulación que permita tornar viable un modelo de justicia transicional que contribuya a abordar los, los fenómenos de violencia que vive México. Muchas gracias Miguel Ángel, eh, Jacobo, Susi, también muchas gracias. Me quedo con dos ideas que me parecen muy importantes. Bueno, dijeron cosas muy importantes los vosotras. Pero hay, hay, hay dos cosas que me parecen sumamente revelan, relevantes, que son la presión de la sociedad articulada, particularmente del movimiento de víctimas, y cómo vemos que esto es una constante también en otros movimientos en América Latina, y creo que México lo tiene, ¿no? creo que llegamos a la conclusión de que México lo tiene. Creo que faltan otros actores que no están articulados o que no están fuertemente articulados, que ya lo mencionaba este Jacobo, ¿no? los empresarios, las, la iglesia, los medios, y hacer sí, alianza perdón, con... Lucía, perdón, Lucy, nada más agregaría algo. Eh, es sintomático ver cómo el Congreso Nacional Indígena ha estado haciendo llamado tras llamado tras llamado a la articulación y no hay respuesta. El movimiento indígena organizado ha estado haciendo esos llamados y no ha habido respuesta. Hay que ver los comunicados recientes del CNI, digo nada más. Gracias, Jacobo. Y eh, por otro lado, algo que hace mucho hincapié, Susi y Miguel, que es tenemos reglas procesales, tenemos reglas procesales escritas que Hemos trabajado desde la sociedad civil también en desarrollar y en generar insumos para que existan estas leyes, pero que no hay implementación, ¿no? Tenemos la ley orgánica de la fiscalía sin implementar, tenemos la ley general de tortura sin implementar. Entonces, ¿cómo generamos también esa voluntad política para que se implementen las leyes? Creo que está de la mano de lo que ustedes mismos dijeron sobre la presión articulada del movimiento de víctimas particularmente. Con esas ideas, me gustaría dar paso ahora a dar la palabra a Lisa Sánchez y a Graciela Rodríguez. Lisa es activista mexicana, licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es integrante de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante y Directora General de México Unido contra la Delincuencia. Graciela Rodríguez Manso es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, es experta en temas de derechos humanos, género e igualdad y actualmente es nuestra directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y profesora titular en la Escuela Libre de Derecho. Eh, Lisa Grace, les voy a dar la palabra por 10 minutos cada una. Estén atentas al chat. Para ver el, el tiempo, les voy a avisar cuando les queden dos minutos. Nos gustaría escuchar de ustedes una reflexión sobre el tema de impunidad, macrocriminalidad y la relación de esta con la militarización. Y cómo esto se enmarca en las reflexiones que ya Miguel, Susana y Jacobo hicieron. Y particularmente en la pregunta inicial sobre el debate de la justicia transicional y su actualidad. Adelante, Elisa. Muchísimas gracias, Lucy. Muchas gracias a la fundación, a la comisión, al Justice Initiative, a los colegas que me precedieron, pues justamente por podernos poner un saque tan preciso, tan claro eh, sobre el momento político en el que estamos y sobre la oportunidad con la que todavía creemos que podemos contar, pero desde eh, pues condiciones imperfectas que tenemos que seguir generando para dar paso al tema de justicia transicional. A mí me toca una reflexión relativamente difícil en el sentido en el que a toda esta mezcla que ya nos, que ya nos contaron sobre un contexto de violencia generalizada, una impunidad estructural, una clase política particular, eh, una descomposición también y un ataque constante al sistema penal acusatorio eh, y a la autoridad civil, pues se suma justamente esta parte de un, de un proceso acelerado de militarización de la seguridad pública y de la vida política, que si bien no es exclusivo de este gobierno porque podemos encontrar, digamos, como sus primeros eh, antecedentes en tareas muy particulares de la seguridad pública décadas atrás, si sí, ha sido un proceso que se ha legalizado, que se ha elevado eh, eh, a, a leyes generales y que de alguna manera se ha sentado eh, incluso en, en la constitución con ciertos artículos transitorios de la reforma constitucional de la Guardia Nacional y que tiene eh, pues varias implicaciones para la posibilidad de construir esas autoridades civiles suficientes y capaces para poder hacer eh, prevención, investigación, sanción y reinserción eh, del delito y también para poder generar eh, pues las estructuras necesarias y autónomas que se requieren para llegar a los procesos de verdad, eh, de justicia transicional, de reconciliación, de no repetición de esas violaciones graves a los derechos humanos. O de esos eh, delitos cometidos a partir de redes de macrocriminalidad. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir mi presentación en tres partes muy rápidas. La primera donde vamos a hacer un breve recuento justamente de cuáles han sido las transferencias de competencia que se han dado a las y los militares, ya sea en la forma de Guardia Nacional o en la forma de eh, Fuerza Armada Permanente, ¿no? digamos de Armada de México y Ejército Mexicano, en materia de investigación del delito. Luego voy a hacer una breve reflexión de qué estamos entendiendo por macrocriminalidad y por qué es bien difícil eh, tratar estos temas de macrocriminalidad, de cuáles son, según México Unido contra la Delincuencia, las dos eh, precondiciones necesarias para poder hacer eh, investigaciones en temas de macrocriminalidad. Eh, y al final una reflexión sobre si, tenemos, eh, si realmente el ejército, los militares, han sido participantes activos y sobre todo han permitido el desarrollo de procesos de justicia transicional en otros países y en México, cuál ha sido un poco su comportamiento, eh, en tanto que autoridades y o perpetradores, para saber pues, si realmente con este proceso de militarización tenemos una oportunidad o más bien tenemos un reto adicional. Entonces, muy rápidamente, vamos a ver. Las Fuerzas Armadas eh, actualmente tienen facultades dentro del proceso penal, la respuesta es sí, tanto la Sedena como la Marina y la Guardia Nacional pueden realizar actividades de prevención del delito, de recepción de denuncias, de aseguramiento de bienes, pero específicamente ¿no? hay actividades de investigación del delito que se le dieron a las Fuerzas Armadas gracias a la reforma constitucional de la Guardia Nacional y a la Ley Secundaria de Guardia Nacional, que específicamente en su artículo 9 transfiere un montón de competencias que solían ser de la Policía Federal en materia investigación del delito y que ahora pasan a ser eh, competencia de la Guardia Nacional. Sin entrar mucho en detalle, porque me queda claro que todas y todos ustedes lo saben, eh, simple, vale la pena recordar nada más que aunque la Guardia Nacional se creó como una corporación civil de corte policial y así quedó inscrito en el texto constitucional, en los hechos, desde su creación, lo que ha estado sucediendo es que tenemos una corporación 100% controlada por eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, prácticamente 100% integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, eh, con una cultura organizacional, una, una, una táctica operativa eh, y un eh, eh, funcionamiento institucional estrictamente castrense que se ha prestado también a la eh, digamos como al, al funcionamiento bajo los parámetros que rigen tanto a la, a la, a la, a la armada de méxico como al ejército méxico entonces, en ese sentido, es muy importante que aunque vayamos a ver ahorita que las competencias se le transfieren a un cuerpo que originalmente es un cuerpo civil, en los hechos esto funciona con la disciplina, con la táctica, con la operación y con la, y con la eh, cadena de mando militar. Eh, eh, Únicamente en la Guardia Nacional como tal tendría la capacidad de investigar delitos, recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, requerir informes y documentos para la investigación de dichos delitos y solicitar información o georreferenciación de equipos de comunicación móvil, intercepción de comunicaciones en tiempo real para la, para la investigación de los delitos. Sin embargo, creo que sí vale la pena decir que en materia de seguridad pública, si sí hay intervención en el proceso penal de otras corporaciones de, de corte castrense, como la Sedena y la Marina, en, eh, que, que empiezan con la prevención del delito, por ejemplo, y que se puede hacer eh, y que incluyen cosas, por ejemplo, como... Realizar investigación orientada a la prevención eh, de ciertos delitos, recabar información para la generación de inteligencia preventiva o llevar a cabo incluso operaciones encubiertas o funciones de vigilancia, verificación e inspección en colaboración con otras autoridades federales, que eso, por ejemplo, esta última, sí la puede realizar la Fuerza Armada Permanente, sea disfrazada de Guardia Nacional o llevando y portando formalmente pues, los uniformes de su institución armada de origen, que podría ser precisamente la Armada o el Ejército Mexicano. Ahora, hay un segundo momento del proceso penal en donde también estamos viendo ya una transferencia de competencias tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Secretaría de Marina y a la Guardia Nacional, que tiene que ver precisamente con esta parte de la recepción de denuncias, la detención de personas y el aseguramiento de bienes, en donde no solo tenemos que prestar atención a las competencias que les han sido transferidas, entre las cuales, por ejemplo, destacamos justamente la Guardia Nacional puede recibir denuncias, detener personas, ponerlas a disposición de las autoridades competentes, hacer los registros inmediatos de las detenciones, o sea, figurar como primer respondiente, hacer aseguramiento de bienes, preservar las zonas del, del, de los hechos, los lugares de los hechos, la integridad de los indicios, recuperar huellas o vestigios para la posterior investigación de, de tal delito, dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y además otros mandatos ministeriales y jurisdiccionales y proporcionar atención a víctimas ofendidas o testigos del delito, y donde la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina pueden intervenir en eh, al menos cuatro de esas siete competencias que les acabo de leer. La detención de personas, el registro de esas detenciones, el aseguramiento de bienes y las preservaciones de lugares de los hechos, con el tema de también la posibilidad de eh, eh, salvaguardar la integridad de indicios, huellas, vestigios, etc. ¿Por qué esto es importante? Ahorita les prometo que lo, que lo vamos a reflexionar. Ahora, específicamente en, el tercer, en la tercera parte del proceso penal, actividades de investigación, lo que tenemos es una transferencia de competencias de la Policía Federal y las policías locales a la Guardia Nacional donde ya formalmente se le habilita como una corporación que puede hacer investigación de delitos, recolección y resguardo de objetos relacionados con la investigación de delitos, la requisición de informes y documentos para fines de investigación y el tema de la intervención de las comunicaciones personales o la georreferenciación de individuos y o domicilios u otros aparatos para poder contribuir con la investigación de los delitos. Esto es importante porque esto era antes una competencia de las policías que si bien durante muchísimo tiempo se ha criticado que solo las policías en, en, en un acuerdo específico, solo las policías ministeriales que dependen del Ejecutivo puedan participar en la investigación de los delitos por dos motivos principales. Uno, porque eh, como hemos visto en el caso de México, eh, no, la, la, la, el contexto de violencia estructural que vemos y de violación de derechos humanos que vemos con lo que ya nos decía Miguel, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, eh, un montón de otros eh, delitos, eh, se han cometido fundamentalmente por actores criminales, sí, pero también por actores estatales, en donde Ejército, Marina y ahora Guardia Nacional forman una parte integral de ese problema porque la estrategia de seguridad que hemos seguido ha sido una estrategia de seguridad basada en el despliegue territorial y en el repele de supuestas agresiones o en los llamados incluso patrullajes de intimidación que se han estado dando como una manera de prevenir y, y, y, y, y contrarrestar digamos esa actividad delictiva organizada sin que eso nos haya entregado como seguramente Graciela nos lo va a mostrar, ni menores índices de impunidad ni reducciones netas tanto en la incidencia delictiva como eh, en la eficiencia, por decirlo, de la autoridad. Eh, rapidísimo, ¿por qué nos importa esta reflexión? A ver, la macrocriminalidad, según lo que estamos nosotros estudiando acá, tiene que ver con la cantidad de sujetos que cometen el delito, la cantidad de víctimas que se dejan, la diversidad de móviles que se utilizan, la multiplicidad de las conductas punibles que generan una cadena de delitos, no un solo delito, y la extensión territorial de los delitos cometidos, ¿no? Eh, me parece que es particularmente importante ver que en esta reflexión por ejemplo, ¿no? las formas de, de, de complejas de crímenes que estaríamos investigando y de, los, eh, de las que participarían los militares, pues incluyen una variedad de agentes sociales, es decir, estatales, no estatales, sociales, privados, una diversidad de interacciones que se tienen que desmontar, efectos institucionales y sociales más allá de la comisión de los crímenes que se están investigando, y además, pues el hecho de que existen esas redes de complicidad entre agentes públicos, sociales y privados. Que operan al interior de estas redes y que son precisamente lo que hace difícil eh, desarticularlas. ¿Cuáles son los dos elementos que inicialmente yo les decía que para nosotros son fundamentales para poder descapturar al Estado de una red de macrocriminalidad que tiene estas características, pues bueno por una parte sí creemos que tiene que ver mucho la autonomía de la institución investigadora o de eh, el Task Force o de la red de, de, de instituciones investigadoras que en el caso del Ejército no puede ser necesariamente una institución que lidere estas cosas porque el Ejército las Fuerzas Armadas no deben ser Nunca una institución autónoma que no esté subordinada al poder civil. Es uno de los principales problemas que tiene México. Y el tema del elemento de la voluntad política, que ya sé que es una cosa como muy trillada, pero sin voluntad política para permitir que se dote, se dote a dichas instituciones de la autonomía y la capacidad técnica para poder identificar y desmantelar estas redes, pues es imposible de hacer. Ahora bien, cierro con esta reflexión de un minuto. El ejército mexicano ha dado señales de ser una institución que podría estar dispuesta a colaborar en estas investigaciones, Creo que la respuesta es mixta y es muy compleja. No, por una parte, porque en los casos más paradigmáticos en donde se ha querido siquiera sugerir la participación de eh, elementos castrenses como perpetradores de esos delitos o de esas violaciones o violaciones graves a los derechos humanos, el comportamiento institucional ha sido de protección a los propios, de cerrazón y de eh, esconder la información, de clasificarla y de, en, en, en la mayoría de los casos o hasta donde se ha de salvaguardar las investigaciones y las sanciones en la jurisdicción militar. Varios casos nos pueden amparar en esto, pero el, el más claro es Ayotzinapa, Tlatlaya, últimamente también el tema de cómo se ha tratado el, el, el no ejercicio de la acción penal contra el, contra el general Cienfuegos. Pero también encontramos nosotros revisando justo, y aquí qué bueno que tenemos compañeros internacionales, en el caso de Guatemala con la CICIR, en el caso de Colombia con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no solo, también en los casos, por ejemplo, del Perú, en donde los militares normalmente en esa experiencia comparada y con eso cierro, nos, se, ha, se ha demostrado que son obstáculo en las investigaciones, que normalmente son corporaciones que se niegan a dar información o bien la dan incompleta de forma tardía o falsificada y que normalmente buscan desprestigiar los juicios como método de persecución política porque tienden a victimizarse mucho más de lo que tienden a colaborar con este tipo de investigaciones. Ahora decía yo que la respuesta es mixta, mixta porque por el otro lado, pues sin duda alguna con respecto a otras autoridades civiles habrá más capacidad forense o de equipo para poder recuperar inteligencia y en ese sentido, bueno, lo, la, mi conclusión sería si nosotros podemos habilitar un proceso de verdad y justicia transicional que deberá incluir a los militares como institución por las competencias que hoy en día ya tienen y el trabajo que hoy en día ya tienen, sin duda alguna tendrá que ser un proceso sumamente cuidado porque los militares aparecerán también como perpetradores y hay ya una serie de en comportamientos anteriores que nos dicen que no sería una institución particularmente colaboradora con llegar a la verdad y a las últimas consecuencias dentro de una jurisdicción civil que permita incluso también desmantelar la participación de las fuerzas armadas en estas redes complejas de criminalidad, entonces lo dejaría aquí seguramente para el tema de impunidad Grace nos va a poder eh, comentar mucho más Muchas gracias Lisa Grace adelante Muchas gracias, Lisa, muchas gracias. Eh, y sí, un poco continuando con, con, la, con la discusión que hemos tenido hasta, eh, con todos los, eh, y tomando en cuenta todos los aspectos que se han discutido y específicamente en lo que Lisa comenta sobre esta transferencia de facultades a los militares, eh, pues eh, resulta creo importante resaltar y detallar cuál es este papel ¿no? en la de, de, de los militares en la perpetuación de los índices de violencia y de, y de impunidad y bueno ya es claro no diversos estudios académicos de sociedad civil y de periodismo de investigación pues dejan claro que eh, la militarización de la seguridad pública eh, lejos de disminuir eh, los índices de violencia los ha exacerbado y convertido en, en suelo fértil, ¿no? De violaciones graves de derechos humanos que pues hoy escalan a crímenes de lesa humanidad y que ya Miguel eh, pues comentaba eh, tanto de desaparición forzada como de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Y en ese sentido creo que uno de, de, estos, de estos estudios y de estos análisis este, tiene que ver con, por ejemplo, la Political Terror Scale que pues evalúa el terror político generado por la violencia perpetrada eh, por actores estatales en diversos países y que toma como base los reportes anuales tanto de Amnistía Internacional como de Human Rights Watch y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y eh, en este, este politi la, la Political Terror Scale señala que en México las formas más atroces eh, de violencia estatal, que son la tortura, las ejecuciones y las desapariciones, son parte común. De la vida en el país y lo ubica en una escala de, de cuatro, de cuatro puntos, siendo que cinco puntos el nivel máximo de terror político en los últimos cuatro años. Es decir, no ha bajado en ningún momento los índices de violencia y de terror político hacia la población. Y entonces... Desde, desde la Comisión Mexicana, pues eh, nos resulta claro y con base en el análisis y la documentación de casos que hemos hecho y de los 301 casos que documentamos específicamente en, en el informe que recientemente salió sobre entre la brutalidad e impunidad, que, que bueno, que los crímenes que se cometen principalmente por los militares, pues no son, no son producto de la casualidad, sino que muestran eh, formas similares de proceder, lo que evidencia que pues claramente fueron ejecutados en un contexto de una política ordenada desde los más altos mandos y ejecutada por unidades bajo su cargo. Entonces eh, no podemos suponer que en casos en los que se ha, ha participado el ejército de manera reiterada eh, y en los que se emplean batallones militares para torturar técnicas de detención y tortura prácticamente idénticas, se usan incluso automóviles, aeronaves o armas de fuego, pues no haya sido un alto militar quien los ordenó o al menos que tuvo conocimiento de los hechos y los ocultó. Y entonces, eh, con esto pues podemos decir que en realidad las autoridades encargadas de proteger y garantizar la seguridad son quienes están realizando estos ataques contra la población civil, como lo decía Lisa, pues son los principales perpetradores y existe en México pues sí una política de Estado que ordena y tolera estos actos con la intención de mostrar pues claramente resultados en el combate contra el crimen organizado que desde pues la administración de Felipe Calderón se ha comenzado. ¿no? Y entonces, en ese marco y en ese contexto mexicano, pues también tenemos que, al menos en el caso de tortura, por ejemplo, mencionar un ejemplo, pues 149 víctimas fueron sometidas a tortura y se usaron al menos siete instalaciones militares para cometerla. Esto tanto durante el periodo de Cienfuegos como, como secretario de la Defensa Nacional y, y a la fecha, y esto es lo esto este es el punto al a, a cual quiero transitar, es que a la fecha ningún militar de alto rango ha sido procesado ni sancionado. Es decir... Eh, los análisis que tenemos y la documentación de casos que tenemos desde la comisión revela que son los cabos, los sargentos y solamente algunas veces algunos capitanes quienes son sancionados por haber cometido estos crímenes atroces, eh, salvo una sentencia en un caso relacionado con el operativo conjunto Chihuahua, se sentenció so solamente a un teniente coronel y entonces el gran problema que esto nos señala es que la impunidad eh, si de, de por sí es, es de, de un 99% en México, lo cierto es que la impunidad y crímenes atroces y especialmente en relación con los altos mandos, pues es prácticamente eh, del 100%. Y es, es por eso que, que eh, desde la Comisión Mexicana, pues hemos eh, insistido en hacer un análisis sobre justamente eh, el involucramiento de los altos mandos, ¿no? Eh, que, en, en, estas, en estos crímenes atroces. Y desde los últimos años, eh, datos eh, revelan, eh, por ejemplo, que eh, existen 1.609 investigaciones en contra de la Sedena y 780 en contra de la CEMAR por delitos relacionados con tortura entre los años de 2006 y 2019 y durante este periodo las quejas por tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues alcanzan un total de 10.000 468 expedientes y el 44.2% de estas quejas y malos tratos, de, por tortura y malos tratos señalan justamente pues a la Secretaría de la Defensa como autoridad presuntamente responsable y en este sentido de 4.655 denuncias por torturas presentadas en la Fiscalía Especial del, del, del delito de tortura entre también 2015 y 2019 solo el 0% punto 5 de las investigaciones pues se, eh, se judicializó, ¿no? entonces esta impunidad claramente no es, y estos niveles, no es un, si bien no es un elemento nuevo en la vida de México, si recordamos por ejemplo los hechos de la guerra sucia, eh, pues todas y todos podemos inferir quiénes son, eh, quiénes fueron, quiénes dieron las órdenes y firmaron los planes de operación. Eh, por los que cientos de personas fueron detenidas y desaparecidas en manos del ejército mexicano. Sin embargo, la fiscalía no lo sabe. Ellos, a pesar de haber creado una fiscalía especializada y áreas específicas para estudiar este, este tipo de casos, pues no han llevado a la justicia a los verdaderos y más altos responsables de los hechos. Entonces, esta impunidad de hecho que vive México se refleja también en aquellos obstáculos que hacen eh, que no existan denuncias, que no existan investigaciones o bien que exista una congestión eh, judicial. Y es obvio que en México, pues, eh, esto lo que nos demuestra es que no existe la capacidad, pero sobre todo, y ya lo había dicho Susi en su momento, ¿no? Ni la voluntad política para investigar. Aunque sí tenemos las normas que habilitan a, a la fiscalía. ¿no? Y en, como por ejemplo, pues la creación ahora de los equipos especiales de investigación para casos complejos eh, de fenómenos criminales y las unidades de análisis de contexto, todo esto que está previsto en la, en la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y que pues ahora ya quieren. Eh, retroceder en esta en esta en esta ley y, y prácticamente abrogarla y sin embargo el fiscal el fiscal a pesar de tener todas estas atribuciones previstas en ley pues es renuente a cumplir con la ley no entonces eh, Creo que también otro factor eh, que también es importante tomar en cuenta y atender es eh, el incumplimiento eh, del Estado de su deber de protección a las personas encargadas de hacer justicia. Y creo que es un factor que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, el año pasado un juez federal que conocía de casos de alto impacto pues fue asesinado. Y en otros países, si bien existen experiencias de creación de tribunales de alto riesgo, pues aquí en México no tenemos. Entonces, a, al efecto de la impunidad también... Eh, se combina, o se combina el, el hecho de que eh, pues las personas encargadas de juzgar pues no, no cuentan con la protección que quizá eh, necesitarían por el, el impacto de estos altos crímenes ¿no? eh, y estos crímenes atroces que estamos, que estamos viviendo. Y entonces, ante, ante este escenario, pues... Eh, es claro, y ya lo habíamos comentado en la primera parte del foro, pues no se puede dejar de lado la agenda de justicia, verdad y reparación. Y es importante, eh, pues, insistir en el desarrollo y en generar conocimientos y estrategias para, para resolver la falta de instituciones eficaces en México a, eh, ante la violencia extraordinaria y la impunidad que, pues, como ya se dije antes, pues es la regla general. Y algunas propuestas de las que se han lanzado desde los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones, ya lo mencionaba Jacob, pues es claramente la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad en México, que, que pueda hacer lo que no puede hacer la Fiscalía General de la República y que eh, pues refuerce además las capacidades de la... Mencionada fiscalía mediante eh, pues, la cooperación para investigar casos de alto impacto que involucren a estas redes criminales de macrocriminalidad y que tenga éxito eh, en casos como en el que pues, eh, no se tuvo que fue el de Cienfuegos. ¿no? Eh, y desde la Comisión Mexicana también hemos insistido pues, en, en, en buscar otros mecanismos antiimpunidad, como claramente eh, pues, eh, la, las comunicaciones a la Corte Penal Internacional para pues eh, que ejerza sus facultades de complementariedad positiva para la investigación de estos crímenes graves. Y creo que ahí Miguel eh, eh, decí, decía algo eh, importante y que hay que tomar en consideración y es justamente el papel que juega la diplomacia mexicana en México. Este, la diplomacia mexicana en, en la agenda global, ¿no? Y que hay que, es un elemento que hay que tomar en cuenta para tratar de contrarrestar desde la sociedad civil, ¿no? Hoy tenemos una jueza, por ejemplo, ya de la Corte Penal Internacional, eh, una jueza mexicana, ¿no? Y pues el, el claro ejemplo de, eh, pues, Cienfuegos, pues también nos, nos da algunos elementos para saber que justamente esta diplomacia juega un papel importantísimo con, y que hay que en un momento dado eh, contrarrestarla. Entonces, bajo esta, bajo esta, ya con esto termino, bajo, bajo esta, este contexto un poco de, de violencia y de, y de, de involucramiento de, las, de los militares en la seguridad pública y en, y en, en sectores de todo el país, pues realmente eh, combinado con esta, estos índices de impunidad, pues no parece haber posibilidad real de que el Estado impulse o refuerce por sí mismo. Mecanismos ordinarios y extraordinarios de, de memoria, de verdad, de justicia y reparación, puesto que no existe esta voluntad política. Entonces, quizás sea, y, y como ya lo habíamos comentado y una de las conclusiones que puede, eh, nos podemos llevar de este, de este foro es justamente el momento de voltear a los movimientos de víctimas para exigir colectivamente el impulso, el impulso de estos mecanismos de justicia transicional y quizá también es momento de voltear la mirada a la región y a países que están viviendo exactamente eh, y están enfrentando este tipo de contextos para que en conjunto podamos eh, pues avanzar e intentar eh, el establecimiento de mecanismos de justicia, de justicia transicional. y Yo con esto me quedaría, Lucy, muchas gracias. Muchas gracias Grace, Lisa. Eh, hay una pregunta que hacen que me parece muy relevante, que es ¿Cómo puede abonar el desarrollo? Perdón, este. Ay, aquí. En su opinión, ¿Qué papel juegan las facultades de derecho en las crisis de impunidad? Y eh, la otra, la otra pregunta que me gustaría lanzarles a las dos es eh, ¿Cómo podemos leer? La, el, el cierre de la investigación hacia en fuegos. O sea, eh, esto significa un fracaso de, para la justicia en México y hay vuelta atrás después de esto. O sea, esto nos invita a plantear estrategias jurídicas, políticas diferentes. ¿Cuáles son esas, esas estrategias o cómo las empezamos a plantear esas estrategias? Lisa, adelante. Gracias. Eh, empiezo por la de Cienfuegos porque creo que es un poco, más, un poco más sencillo. Creo que lo que a todos nosotros nos dejó helados del caso Cienfuegos es que si bien se podía criticar la solidez de algunas de las pruebas presentadas eh, en el caso eh, que, que se llevó ante la justicia estadounidense, lo que había eran muchísimas líneas de investigación adicionales que apuntaban no solo, eh, un, o sea, no, no solo exclusivamente al hecho de que, de que el general Cienfuegos mantenía o, pre, o se presumía que mantenía tenía comunicación con, con líderes del crimen organizado, sino que estos implicaban eh, la participación de otros eh, agentes del ejército mexicano que estaban bajo su mando y que implicaban también la participación de otros actores del, de la clase política mexicana que tampoco necesariamente se investigaron y el hecho de que se hubiese desestimado ese caso. Eh, por eh, motivaciones y operaciones eminentemente políticas en un tiempo récord, cuando sabemos que él era el titular, como decía Grace, de una institución que participó, como se dice en, en, en las iglesias, por acción u omisión en la violación de derechos humanos, en la comisión de delitos o en la protección de perpetradores eh, o delincuentes, pues básicamente lo que, lo que da es, es una muy mala imagen del uso que le está dando la Fiscalía a su autonomía, que es absolutamente nulo, ¿no? Y del hecho de que en realidad, pues, quienes están operando la dirección de la justicia mexicana, pues son el gobierno federal, a través del presidente y el canciller, principales involucrados en la negociación que repatrió al general cienfuegos y que prometió ciertas condiciones eh, eh, a cumplirse acá en México para que la jueza lograra desestimar el caso en Estados Unidos y que hoy incluso tiene. Las pues implicaciones para la relación bilateral y la cooperación en materia de seguridad y justicia entre México y Estados Unidos. Eso por una parte. Por la otra, yo me, yo me concentraría única y exclusivamente en el caso de la militarización. No sé si Grace o incluso Susi quieren abordar un poquito más el tema de las competencias eh, civiles en, en, en el tema de impunidad. Eh, pero yo sí creo que hay, una, hay, un, hay un riesgo muy fuerte en que hayamos transferido todas estas competencias al ejército por dos motivos. Uno, porque sí sabemos, justamente por todo lo que se ha documentado de la participación del ejército como primeros respondientes, incluso antes de que tuvieran la facultad legal de serlo, es, eh, son la institución que, que tiene más denuncias por tortura y por violaciones al debido proceso al momento de la detención. eso en sí mismo tiene un efecto eh, terrible para lograr la sanción de los perpetradores de cualquier delito o violación a los derechos humanos porque los casos formalmente se caen si en el momento de la detención hubo extracciones de declaraciones por tortura, no hubo presentación ante el Ministerio Público en las horas que se tiene que hacer, hay un cambio incluso de jurisdicción porque el Ejército puede presentarte donde le dé la gana, si te detuvo en el Estado de México te puede llevar a presentar ante la autoridad ministerial en otro estado y en el Ejército no se tiene que justificar eso. Y por el otro lado, porque son una institución que sí tiene la capacidad de clasificar su información porque también se rige por otro elemento normativo que son las leyes de seguridad nacional y en cualquier momento de ellos pueden determinar que la información sobre el operativo, sobre el despliegue, sobre la detención, sobre la cadena de mando, sobre lo que sea, puede reservarse por un tiempo eh, digamos demasiado largo en el que incluso hay ciertos delitos que pueden prescribir durante el tiempo que esa información está clasificada como reservada y no disponible siquiera para la evaluación de su, de su propio desempeño. Entonces ahí hay dos riesgos que son eh, fundamentales. De nuevo con el matiz de sabemos que no todas las personas que integran las Fuerzas Armadas necesariamente funcionan en este esquema, pero a nivel institucional siempre ha habido más el riesgo de salvaguardar digamos se toman los riesgos para salvaguardar a la propia institución y no necesariamente para llegar justo a la verdad y la justicia a las víctimas, no sé si Grace tiene seguramente mucho más que agregar acá Gracias Isa pues yo, yo diría eh, es, es, eh, re, respondiendo a tu pregunta sobre si es un fracaso para la justicia en México el cierre de la investigación sin fuegos, pues, pues diría que ya no podemos seguir apostando a una Fiscalía General de la República que reiteradamente incumple su propia ley orgánica. Eh, el fiscal eh, realmente eh, tendría en un momento dado que reconocer este, esta, esta no, este no cumplimiento y no seguimiento de su propia ley orgánica y renunciar quizás ¿no? tras el fracaso de las investigaciones de alto impacto social. Por ejemplo, eh, el, en 2019, en mayo de 2019, el fiscal General rindió su informe de 100 días, ¿no? Y, eh, Ayotzinapa, Odrebrecht, eh, Talhuelipan y la estafa maestra, pues se colocaron como los casos prioritarios de alto impacto social y sin embargo a la fecha... Eh, su estudio no ha concluido en una investigación de redes criminales y tampoco, eh, sola, o, y solamente sobre algunas pocas personas involucradas. ¿no? Entonces, es decir, tenemos la base legal para que la fiscalía funcione, no, hay, no existe la voluntad política, eso es claro, eh, y no podemos seguir apostando a una Fiscalía General de la República que claramente no es autónoma y mucho menos en, en, en un marco como el que señala Lisa, ¿no? Eh, de, total transferencia de facultades a eh, los militares que originalmente correspondían a las, a las autoridades civiles. ¿no? Entonces, eh, yo, yo diría, eh, es importante replantear nuevas estrategias jurídicas y políticas, sí, debemos apostar al derecho internacional, sí, eh, sin embargo, pues como ya lo hemos comentado a lo largo de, de, de este foro, el contexto ex, específico actual pues complejiza y quizá lo que tendemos que hacer eh, es desde la perspectiva de la sociedad civil es eh, pues seguir documentando los casos y tratar de hacer, eh, de coordinar a la sociedad civil junto con los movimientos de víctimas para exigir. Eh, pues justamente el establecimiento de, estas, eh, de estos mecanismos de justicia transicional. Y en relación con, en relación con eh, el, el, la otra pregunta sobre eh, cuál es el papel de las facultades de derecho, yo diría que eh, es, es, es un papel importantísimo porque finalmente eh, los estudiantes y las estudiantes eh, de derecho pueden ser... Eh, pueden ser vehículos importantes eh, como para eh, hacer con, concientizar a la sociedad de alguna forma de la situación que estamos, que estamos viviendo eh, del contexto y de quizá empatizar con las historias de las víctimas y de las miles, miles de víctimas que el, que el, país, que el país tiene eh, sobre violaciones graves de derechos humanos. Es decir, yo creo que las facultades son foros importantes eh, para... Concientizar a los estudiantes y para acercar a las víctimas y generar justamente esta coordinación eh, con eh, la sociedad en general para exigir eh, eh, pues el establecimiento de mecanismos de justicia transicional. Entonces yo creo que ahí eh, el papel sería fundamental y tendríamos que estar volteando como un público objetivo justamente a estudiantes de derecho y estudiantes de, de otras carreras, no solamente de derechos, pero, pero de derecho con, en el entendido que tienen las herramientas específicas eh, para poder eh, litigar estos casos eh, eventualmente y, y, y poder conseguir cambios estructurales y generar litigio estratégico en la materia, pero no solamente, eh, insisto, estudiantes de derecho, sino otras facultades. ¿no? Yo, yo creo que es un público al que tenemos que claramente eh, dirigirnos en esta, en, este, en esta idea de coordinarnos socialmente. Muchas gracias, Grace. Les voy a hacer una última pregunta para responder tal vez en tres minutos porque estamos sobre el tiempo. Una es de Christopher Sánchez. Este, tal vez esta pregunta va para ti, Lisa. Si las asociaciones civiles podríamos hacer uso del objeto social de defensa de derechos humanos para cumplir con el interés legítimo en la tramitación de un juicio de amparo indirecto contra el no ejercicio de la acción penal contra Cienfuegos. Y, Grace, ¿consideras que el gobierno ha trabajado vía la diplomacia para enfocar la atención de la comunidad internacional en Ayotzinapa y evitar la presión de la misma comunidad internacional por juzgar crímenes de lesa humanidad en general? Lisa, adelante. Gracias. Eh, yo creo que sí se puede, eh, digamos, eh, o, asociaciones como togil por ejemplo, lo han estado haciendo, donde lo que han estado utilizando es su objeto social para poder validar el hecho de que la sociedad mexicana es víctima de, de la, del... Eh, digamos, el mal uso o el uso político de la justicia o el, o el no ejercicio de la acción penal en contra de personajes específicos. Lo hicieron en el caso de Javier Duarte en Veracruz. Al final del día eh, terminaron aceptándolo para unas cosas, pero para otras no, porque lo complejo del juicio de amparo es que no basta nada más eh, tener el objeto social para poder comprobar el interés legítimo, sino después hay que comprobar justamente que hay una violación de derechos, en esos conceptos de violación del juicio de amparo que un juez valide y que además conforme vayan escalando eh, los circuitos del poder judicial se vayan reafirmando de manera que cuando tengan efectos esos amparos tengan efectos generales, por ejemplo, por la decisión de una Suprema Corte de Justicia, o no, porque pues, el juicio de amparo normalmente restringe los efectos para el demandante nada más, y entonces eso se vuelve una vía, si bien muy efectiva y muy mediatizable para generar presión sobre las autoridades, en los hechos tampoco podemos asumir que, que la vía que nos queda y la única y la más rápida y la más efectiva es precisamente el juicio de amparo, porque no es una vía de efectos generales, no es una vía eh, que pueda lograr justamente los criterios jurisprudenciales de manera rápida, como para que las, eh, las víctimas, por ejemplo, logren cubierto su derecho a la no repetición. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo... México Unido contra la Delincuencia, que se dedicó al litigio de drogas, llevamos casi 10 años en el litigio de drogas y eso que eh, todavía lo único que hemos logrado no es un tema de jurisprudencia para una sustancia muy particular que ha, que ha venido acompañada también de un cambio cultural que de cierta manera la ha desestigmatizado. Entonces, se puede... Me parece que es muy válido que se haga, se debe utilizar porque la sociedad debe utilizar todos los medios jurisdiccionales a su alcance para lograr los objetivos de una agenda de justicia, verdad y reparación para las víctimas. Sin embargo, creo que también tiene sus límites y que tenemos que apostar más bien por el buen funcionamiento institucional que por la vía de los amparos como mecanismo de presión. Muchas gracias, Lisa Grace. Sí, mira, yo diría que eh, como, como ya lo mencionaba Jacobo al inicio, este es, el actual gobierno se ha enfocado en, en un caso, ¿no? En, en, analiza, en atender casos específicos y de, dejando fuera eh, pues, la cantidad de, de miles de víctimas que están enfrentando justamente estas, estos crímenes atroces. ¿no? Entonces, como con base en eso, o sea, con base en esta política eh, del actual gobierno, pues claramente. Eh, pues ha trabajado en todos los ámbitos, incluido el, el, el ámbito de la diplomacia y las relaciones internacionales justamente para mover este caso, ¿no? O sea, sí, sí, eh, el, el mensaje normalmente que el gobierno hace hacia instancias internacionales, por ejemplo, como la Corte Penal Internacional, es que, pues, está diciendo, bueno, es que en realidad en México, pues, están matando entre, entre los malos, ¿no? O sea, pero no estamos haciendo, nosotros estamos enfocados y claramente, pues, Ayotzinapa es... Es, es la bandera de el, del gobierno y con eso lo va promoviendo. Y también claramente hacen cabildeo en la Haya eh, eh, por parte del gobierno mexicano para pues un poco ser este farolitos de la calle, son un poco, es un poco farolito de la calle, eh, oscuridad oscuridad de su casa, ¿no? Y lo que decía en, en mi intervención original, o sea, la, la diplomacia mexicana pues es una, es una gran diplomacia eh, en el sentido de que eh, pues eh, sabe perfectamente cómo colocar y cómo poder intervenir y tener bajo control las instituciones internacionales. Siempre tenemos candidatos y candidatas y, y personas eh, diplomáticas mexicanas que están ocupando los espacios eh, de derechos humanos y en el caso ahora de la Corte Penal Internacional. O sea, siempre ha sabido perfectamente bien cómo mover las fichas como para tener un cierto un cierto control de la situación, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que este, sí eh, ha trabajado vía diplomacia para enfocar eh, la atención de la comunidad internacional en Ayotzinapa, dejando detrás, pues, todos eh, los índices de violencia y de impunidad que, que tenemos internamente, ¿no? Y que tampoco están resultando, ¿no? O sea, tampoco hay un resultado claro en Ayotzinapa, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco el, el problema. Muchas gracias, Grace, Lisa. Eh, Súper interesante lo que dijeron. Creo que es claro que en México hay una impunidad estructural, que esa impunidad también se ha debido a crímenes cometidos por el Estado y es, vamos, como de pronto eh, algunos mecanismos internacionales lo han definido, ¿no? Como un círculo vicioso entre violencia e impunidad del que no hemos podido eh, salir en, en México, ¿no? Es muy importante también considerar eh, la clase política fuerte, que sabe cómo mantener el status quo que menciona este, en las ponencias. Y eh, bueno, también todo el tema de, de militarización, de que cada vez más, eh, yo agregaría cada vez más, se militarizan otras partes del país, ¿no? Que no son necesariamente la seguridad pública. Entonces se dota de más y más poder a los militares. Muchas gracias a todas y todos. Quiero recordarles que mañana de 8 a 10 tenemos también otra, otra mesa. Va a estar Eloísa Quintero, Jean-Michel Simón y Naomi Roxaraisa. Esta mesa va a tener como propósito platicar sobre nuevos modelos de justicia extraordinaria y va a estar moderando nuestra querida Ina. Entonces, bueno, les esperamos mañana a todas y todos. Estoy pegando aquí este en el chat la liga de registro para el día de mañana que en realidad es la misma liga pero bueno para quienes tengan de pronto problemas en en ingresar y pues bueno muchas gracias Grace, Lisa, Susi Jacobo, Miguel Ángel, Ina, Ana Lorena que este, bueno ya se ya se fue y Claudia también este muchas gracias porque Claudia también estuvo organizando el el webinario Luis María Gracias, que estuvo ahí detrás de cámaras también en la organización. Hasta luego. Gracias.